¡Ay, no! ¿Cómo estás de linda, Britney? ¡Ay! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¿Qué no, es esa ternura de niña? ¡Me muero! Vas a llegar muy lejos, mamita. Sigue así y cumple todos tus sueños. Vuela alto, siempre como las gaviotas. Mm. ¿Y para dónde es que te vas de paseo, mamita? A ver. ¡Ay, por fin se va el monstruo! Gracias, señor mío. ¡Me voy a un retiro pedagógico! ¡De esos donde todo el mundo llora por boas. ¡Y se abrazan! ¡Y se sienten mejor! ¿Cómo así, mamita? ¡Sí! Siempre la misma dinámica, todos pelan el cobre o se ponen a chillar porque no han hecho nada en la vida A propósito Andrés, necesito que me cuida el Firby ¿Y eso qué es? Esto es el Firby, es un peluche inteligente, es un Smart Plush <risa> Hágale, yo le cuido el peluche, es inteligente, sí <risa> Cuidado Andrés, no se burle, la diferencia entre usted y el peluche es que este peluche sí es inteligente ¿Cómo así? Mira, Andrés, preste atención. Esta es la aplicación de Firby en el celular. Se conecta por Bluetooth y tiene que estar pendiente cuando el Firby quiera jugar, cuando tenga hambre y cuando tenga popo. Y donde no lo haga, se muere. Y donde mi Firby, mi amor, se muera, yo soy es capaz de matar. ¿Y yo por qué lo tengo que cuidar? ¿Por qué, yo? Ay, joven Andrés, yo no sé de eso, Vea, no he podido con la licuadora inteligente de 16.000 velocidades, tampoco he podido con el microondas que se conecta al Google, y tampoco con la nevera, menos con un peluche inteligente, no me ponga en esas, don Andrés. Aquí nadie en la casa sabe de eso, Andrés, ¿cómo le va a dejar morirse el forward ese que le regaló la madrina? ¡Pilas, Andrés! El sistema tiene tres niveles de agonía de sufrimiento del Firby. Y el Firby, cuando se muere, se muere para siempre. Y toca mandarlo a China para que lo arreglen. Y toca pagar un poco envíos y nadie lo repara. Y si el Firby se muere, yo soy capaz de matar. Bueno, no puede ser tan difícil, a ver. Oda. ¿Cómo estás? ¡Ay, me saludo esta cosa! Eh, ¡Bien! ¿Y tú cómo estás? Tengo hambre. ¡Ay, sí tiene hambre! ¡Qué rico! ¿Cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? Tengo popó. ¡Ay, sí tiene popó! A ver qué... Ok... Comida... Baño... Popó... Popó... ¡Popó! popó, popó. ¡No! ¡Pare! ¡Popó! ¡No más popó! Diez horas más tarde... No quiero bailar. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tengo popo. ¿Cómo estás? Papito, Adriana, eh, esta amiga especial lo está esperando en la sala. Mamá, no me diga papito que ya está ahí. Llego, abre. Báñame. Uh -huh. Báñame. Por eso, mano, yo necesito un tipo que me pare bolas. Páreme bolas, Andrés. Eh, sí, lo que pasa, Nena, es que... Ay, es que yo necesito a alguien que esté pendiente de mí Es que yo ya he vivido, Andrés, ¿sí? Ajá Yo estuve... Mejor dicho, yo no le había contado... Yo me equivoqué, Andrés Ah, ah, sí, sí ¡Pero es que los tenía aquí! ¡Daban la vida por mí! abre! Un tipo que se botó un tren por mí porque yo no me dejaba controlar. ¡Ajá! ¡Báñame! ¡Báñame! Pero ahora yo sé que necesito sufrir, mano. Que me controle, que me ate, que incluso me rechacen con los ojos. ¡Sí, sí, sí, osita! ¡Bala! Una persona también que se interese en mis cosas. ¡Sí! ¡Que me pare bolas cuando le estoy hablando! ¡Ah! ¡Diga a ver cuál es la pendejada con ese muñeco, Andrés! Osita, osita, déjame te explico, es un peluche inteligente, osita, y, y si no estoy pendiente de ese, se puede morir, osita, osita, osita, me dejó. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pasa un ratico. ¿Firby? ¡Ah, me quedé dormido, comida, baño, popó, comida, baño, popó, comida, baño, popó. ¡Comida, baño, popó! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive firme! Ay, ¿Y ahora qué hago? ¡Britney Billions me va a matar! ¿Y si el firme se muere? ¡Yo soy capaz de matar! Elvia, pss. una preguntita. ¿Cuándo llega Britney? En tres días, joven Andrés. ¿Por qué estoy descansando maravilloso? No, nada. Por saber de ella. La extraño. Ella es una niña que llena de felicidad este hogar. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no demora en llegar la niña! ¡Ay, tiene que llegar antes que llegue Britney! Eh, mire, envío desde Swangen de la China para Andrés López. Gracias, gracias. ¿Britney? ¿Dónde está mi Firby? ¿Ah? ¿el, el, el, ¿El Firby? Ya, ya. Este es tu Firby. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi Este no es mi Firby. ¿Qué? Mi, mi, mi Dios, mi, mi Dios. ¡Por favor, por favor! Pero ofrezco que yo igual lo suicidé. Porque en el retiro me di cuenta que esas cosas no son del alma ni del espíritu. Yo no necesito un Firby para vivir. Y gracias. Te agradezco mucho el regalo. Y este es el último modelo. Este sí es el caro. No es el chiviao que me había regalado mi madrina. ¿Quién pide otro Firby por 600 euros con mi tarjeta? ¡Y ahora estoy más feliz! Diga a ver cuál es la pendejada con ese muñeco, Andrés. No, osita, pero ya está muerto. ¿A usted qué es lo que le está pasando, mano? Vea, no me busque. No me busque, ¿o yo. ¡Osita! ¡Ah! Se lo debo a su merced, todo lo que tengo se lo debo a su merced.